Y como el otro día charlamos un poquitito en la previa, ahí ahí nos estamos pasando. Esta vez va a haber un, una pequeña música de jazz muy de fondo. Eh, así que bueno, estábamos charlando acá con él sobre el día, el día lindísimo, la verdad. Lindísimo, con, con mucho sol, un poco frío, frío un poco frío, el día está lindo, pero. Un sí, un tarnillo, frío. Decíamos lo así, en Mar del Plata o en Villa Gesell, así hasta acá, este, en la playa, tipo loco, ¿viste? Sí. Comiendo unas churras rellenas con Oh, de dulce, qué rico, leche, mate caliente. caliente. Y con un, con un tazón así lindo, así espumoso, no sé si te gusta tipo café, café con leche, con espuma arriba. Sí, así yo sé para... para mate, en la playa mate. ¿Mate? Sí, mate, mate. Sí. ¿Vos sí. es que nos, nos están mirando allá en la costa? Mira, eh, hay gente de la costa, el señor este, Francisco Lehmann, él nos mira de la, en la costa siempre. Y este es pues, un agrado para nosotros, nos miran por todos lados. La, es generoso, es generosa la Argentina, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Esto es así. Eh, generosa con algunos. Con otros no tanto. Con otros no tanto, exactamente. A ver cómo están las cámaras, si está todo bien. A ver, lo bajamos ahí un cachito. Ay. Así se te ve un poco más la, la cara. Bueno. Bueno, caballero eh, Lucas Sens, tercera temporada, entrega número 45. 45. La pandemia fue larga, la verdad, pues se hizo todo esto en pandemia. Arrancamos en pandemia, ya por... ¿Te acordás? Casi dos años, porque habremos empezado para, bueno, julio, no sé, julio, Sí, agosto. me tengo que fijar. ¿Te acordás lo que era? Que uno se fijaba este qué era lo que pasaba si se cortaba, si había ah. internet. Si de repente uno queda hablando y queda hablando así, y este y te agarraba un veneno. No, verá <risa> que voy a parar a ver si es el teléfono? Porque sí. se usaban los teléfonos celulares, lo, lo que fuera, lo que fuera. Parece, este... parece lejano y parece acá, muy poquito. Acá a la esquina, acá a, la esquina acá a la esquina. la esquina. vuelta? ¿10 metros? Ahí estamos. Decime, eh, ¿por dónde vamos a, a transitar hoy en el tema de filosofía? Bueno. Yo, contales, sí. contales, contales. cuando ah, la, no, le Ay, con la mirá, gente Mira tu cámara y contales saludar a saludar y contales a la gente. A mi gente, a mi gente. <risas> bueno, eh, vamos a um, hablar un poquito del existencialismo. Les voy a contar de qué se trata el del existencialismo. Y vamos a tomar un filósofo que ya apareció allá en esos primeros programas, uh -huh. que ahí lo, lo estamos viendo en imágenes, que es jean Paul Sartre. Saqué tipo colección de varias imágenes. ¿verdad? Perfecto. Hay Perfecto. una, no sé si la, la llegaste a ver, pero hay una que está con, con el Che Guevara, ahí con Fidel Castro. ¿No la, no la encontraste esa? No, no. Después la, ah, ahora ahora la, la buscamos. Ahora la, la buscamos, porque eso es como es como el, el documento de una época no es un, la verdad que es una imagen que a mí siempre me, me, me moviliza lo, lo voy a decir porque es como el, el, la, la, si uno tiene que definir ¿no? ciertas épocas eh, con imágenes yo, yo esta la usaría. pero a, bueno aparte todo, todos esos pensadores que uno que uno habla es decir son todos tipos que, que pensaban en la sociedad para mejorar, para mejorar las condiciones, para que el ser humano abriera la cabeza y que abriendo la cabeza se abrieran las posibilidades para que todos tuvieran las posibilidades de poder hacer cosas, Exactamente. de poder avanzar. Sí, y particularmente en el, en el caso del Sartre, además, eh, lo hemos mencionado en su momento, es un filósofo que hizo como de, del compromiso político... Una, una piedra angular de, de su filosofía ¿no? él no separaba el, el pensamiento del hacer, sino que eh, creía en el pensamiento como una praxis, como una transformación del mundo, entonces el, el pensamiento está en función de la transformación de la realidad, justamente eh, su, la, la fuerza de su pensamiento, su auge eh, está situado de, en, en el periodo de posguerra y en los años 50 y 60 ¿no? donde Parecía que el, el mundo se, se podía transformar de una manera que eh, quizás no tenemos ese optimismo hoy en día. O por lo menos no culturalmente eh, es así. Pero bueno, les quería comentar o les quería traer un, un texto que es un gran punto de partida, si se quiere, para el pensamiento de Sartre. No lo tengo acá en, en físico, pero lo puede googlear cualquier persona o lo puedes comprar en una librería, por supuesto. Eh, pero, si uno lo googlea, le va a aparecer también. ¿Cómo se llama? Que es, eh, el existencialismo es un humanismo, se llama. Y es eh, una conferencia, es la transcripción de una conferencia que da Jean Paul Sartre, justo después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, terminada la Segunda Guerra Mundial, eh, en, en Francia, bueno, Sartre... Es este. Eso es exactamente. Ahí, ahí tenemos, bueno, en muchas ediciones diferentes. ¿no? Justamente terminada la Segunda Guerra Mundial, Sartre da una conferencia donde va a explicar, digamos, los principios de, de su existencialismo y justamente conectado con el humanismo, que ahora le, le, les voy a contar de, de qué se trata. Se dice que en esa conferencia eh, se, se produjo un lleno total de, del auditorio. ¿no? era como una especie de rockstar casi Sartre en, en esa época y tenía muchos seguidores en, en toda Europa y luego los tendría también acá en, en América Latina donde el, el pensamiento de Sartre tuvo, tuvo me, mucho peso ¿no? sobre todo acá también a fines de los 60 y en los años 70 eh, un filósofo argentino que, que se reivindica a Sartreano y se reivindicó a Sartreano hasta, hasta sus últimos días que fue hace poco, es José Pablo Feyman que siempre lo, lo consideró como el, el, el filósofo... Eh, no sé no diría, no diría no sé si la palabra es más importante, pero sí quizás el, el, el mejor filósofo del siglo XX, por decirlo así. Eh, quizás su pensamiento no, no fue 100% original, por decirlo así. Quizás no pensó cosas tan novedosas como otros filósofos del siglo XX... Pero en, en lo global y en su compromiso con la teoría, la práctica y si todo lo que escribió, que es, es un montón por supuesto, eh, es considerado para él y para muchos otros como un gran filósofo del siglo XX, que también fue como un poco olvidado con, con el paso de las décadas. ¿no? Eh, pero bueno, no me quiere ir por las ramas, o sea que no nos cuesta nada. Y queremos ir un poquito a esto, al, a la conferencia. El existencialismo es un humanismo. Muestro un segundo la, una de las tapas del libro en que me tape a mí. Así el, ex, el existencialismo es un humanismo. Con la foto de él en esta edición, de, el querido Juan Pablo, Juan Pablo Sartre, le decimos. Pablo, decimos. Él dice, no, no me digas, Jean Paul. Decime, eh, Juan Entre nosotros, decime Juan Pi. Eh, no hay ningún problema. Queríamos mostrarlo, vio con esta onda que tenemos hoy en día en el, en el programa de él, en el segmento de él De mostrar las, las caras, de mostrar los rostros, si es posible, los libros, me lo tendría que haber dado antes el libro Vos, vos también, vos también, eh, vos, sí. te digo una cosa, te pones a pensar en Villages, el, no, no. en el cuello, en el frío Y te me olvidas Me olvida. me Pero te dijiste antes antes, pero... Pero, Pero bueno, no ¿qué le va no a hacer? Ha dicho el libro Es así, bueno. Sigamos por este hombre que, que pensó después de, de, de después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pensó... Era un lío eso, pensó, todo de pensó... Pensó durante la... antes de la Segunda Guerra Mundial, pensó durante... Eh, es muy muy conocida de, de, de la época sobre todo, ¿no? De, de la época de guerras, eh, las, las novelas y las obras de teatro de Sartre, que... Eh, Trabajaba en, en guiones y en obras de teatro que después se, se, proyecte, se, se actuaban, perdón, en, en la Francia ocupada por el nazismo, y obviamente eran obras de teatro que tenían un mensaje o un contenido contestatario, ¿no? O sea, eh, no era un soldado, pero sí participó de la guerra desde el lugar de la denuncia, y el lugar del pensamiento, y, y la, la actividad cultural. Y lo que pasa que también uno puede pensar cuando tu patria está invadida nada más y nada menos que por el nazismo, cualquier ámbito es un territorio de. es un territorio de disputa, ¿no? Exactamente. Cualquier ámbito. El que escribe en su escritorio, está disputando, el que está, imagínate una obra de teatro, este, actuarla, presenciarla, que vaya público, jugándose en la Francia ocupada que estaba minada de nazis por. De nazis y de franceses nazis también. Obviamente, quedan, sí, sí, sí, por supuesto. A, a, eh, eh, actuaba y campeaba la delación por todos lados, ¿no? Sigamos, un poco para poner en contexto este hombre también que se la jugó en un momento muy complicado de su de su patria y de su pueblo, ¿no? Exactamente, y que se la siguió jugando hasta sus últimos días, ¿no? Porque mm. eh, sí yo caracterizaba o destacaba esta cuestión de la, de la participación po política de Sartre es porque finalizada la, la Segunda Guerra Mundial, participó, formó parte de muchas protestas obreras, de movimientos de la independencia, apoyó la independencia de Argelia, eh, viajó a, a diferentes regiones del mundo, bueno, estuvo, estuvo en la Cuba justamente después de, de la Revolución Cubana, estuvo en la Unión Soviética, en el Mayo Francés, bueno, un montón de, de lugares. Justamente no era alguien que consideraba la filosofía solo como pensamiento, sino, decía yo, como una praxis que transformaba la realidad. En ese contexto, en el año 46, eh, da esta conferencia que luego fue transcripta y se transformó en ese libro que yo cuando mmm, hicimos un programa, hicimos una nota en, en la obra de Burlingame recomendando eh, obras de filosofía para empezar, había colocado esta, esta conferencia porque lo que él hace en, en, en, ahí es digamos en un lenguaje mucho más eh, público accesible al, al, al, a la gente mucho más masivo justamente los principios que hacen al a existencialismo filosófico bueno, y, a, y, a su, y a su pensamiento y lo hace en un libro que realmente es muy fácil de leer eh, no, no conlleva una gran complejidad por supuesto que sí tiene obras de, de filosofía mucho más duras y mucho más complejas que si sí requieren un tratamiento o sea, más, eh, más desarrollado más para, para lectores de filosofía, pero en el caso de esta obra, es apta para todo público. Y básicamente él se considera o él plantea ¿no? las bases de lo que él llama el, el movimiento existencialista. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el existencialismo? Básicamente, el existencialismo es una corriente filosófica nacida en el siglo XIX, cuyo primer representante se lo considera danés en Kierkegaard, que lo que plantea básicamente es la vuelta a la existencia humana, al, al individuo y a las vivencias y experiencias vitales que tiene todo ser humano en su aspecto justamente más humano y, y profundo, ¿no? la experiencia de la muerte, la cuestión de la angustia, de la decisión, de la acción, la experiencia de la libertad, de la identidad, ¿no? como bases para pensar al ser humano y la filosofía. Justamente el existencialismo nace como una corriente que lo que hace es confrontar con lo que es el desarrollo del sistema hegeliano, que planteaba al, a la razón y a la racionalidad y a la conciencia como el, el, el motor prácticamente de, de la historia y eh, la autoconciencia como la, la definición o la, la centralidad de lo humano. Bueno, yéndose o corriéndose de, de todo ese enfoque eh, universal que, que plantea estas grandes filosofías de la historia, el existencialismo vuelve hacia el individuo y encuentra justamente... ¿no? en el individuo desnudo arrojado al mundo la, la clave de, de, todo, de todo sistema de pensamiento y de toda vida, ¿no? hasta se busca reconciliar otra vez la filosofía justamente con lo más cotidiano, con lo más elemental con lo más básico ¿no? y justamente eh, Sartre se considera un, un filósofo del movimiento existencialista como re, retomando ¿no? ese, ese tipo de, de pensamiento pero al mismo tiempo, bueno, se va a distinguir de varios existencialistas, ¿no? eh, sobre todo de los existencialistas cristianos o religiosos, y él se va a definir como existencialista ateo. ¿Y qué es lo que va a plantear él como el principio básico del existencialismo? Él lo resume en una frase, básicamente, que es la siguiente. Él dice, la existencia precede a la esencia. ¿no? Para el existencialismo, lo primero es la existencia y después viene la esencia, a diferencia de prácticamente toda la historia de la filosofía, e incluso de las ciencias, que plantean que primero está la esencia y después la existencia. Y ahora lo explico, ¿no? Por supuesto. Pero básicamente él lo considera como la piedra angular de, de su existencialismo y a partir de ahí lo que va a conectar justamente con otros temas como bueno, la, la libertad, la responsabilidad, la angustia, la, la muerte, etc. Porque qué es lo que va a plantear él, ¿no? Para la mayoría de la filosofía hasta entonces, y también les decía en los discursos de la ciencia, se considera básicamente la idea fuerte de una naturaleza humana o una esencia humana. Es decir, que podemos definir al humano de diferentes maneras, pero le podemos dar una definición. Podemos decir el ser humano es esto. El, el hecho de que existe una naturaleza humana implica entonces que el ser humano se puede definir y por lo tanto de alguna manera está destinado a ser de tal manera, básicamente. Si yo digo a, a, lo, a lo Aristóteles, ¿no? Que el ser humano es un animal racional, ya de alguna manera lo estoy limitando completamente a esa característica. Digo, lo que no es racional o lo que no es animal, bueno, queda descartado el humano, básicamente, ¿no? por tomar una una definición. Si yo digo que el ser humano, por naturaleza, es egoísta, bueno, ya estoy, como diría Hobbes, por ejemplo, que lo hablamos en su momento, bueno, ya estaría planteando que la esencia del ser humano es el egoísmo. ¿Qué pasa, no? ¿De quién hablaste? Oh, mira apareció. ¿De este señor. Mirá, sí, estaba ahí. ¿Viste qué nivel de producción? ¡Qué velocidad! Viste, tengo, tengo grabado... Este, empecé a grabar las fotos, las imágenes, de cada persona de la que vos vas hablando, porque veo que tenés una dinámica en tu forma de enseñar donde vas relacionando los, unos temas con otros, eh, trayendo eh, tal punta de lo que dice tal persona. Entonces yo dije, no, yo tengo que tener acá... La foto de todo de todos los chabones, porque si no, eh, eh, no me va, no va a funcionar. Ahí lo tuve eh, una foto. Está perfecto. Eiga, Eiga. Me, otro. Bueno, <risa> si yo, si como, como Rousseau, que, el existe, que la esencia del ser humano ¿no? eh, es por lo menos neutral o es buena, incluso, y que después se corrompe, bueno, también está, estoy. También está Rousseau. Ahí lo tienen. Y de paso, ustedes recuerdan. Van, recordando, la Van cara. recordando. Este es el señor Russo. Ya y me está, interrumpo y, y más. está buenísimo porque además es una manera de mostrar, digo, que. Bueno, la, la historia de la filosofía también es como un gran diálogo de, de pensadores. Y... Es un diálogo donde vos además ves eh, detalles que vos mirarías y decir uy, mirá, en esta época, este Russo se hacía los bucles como si fuera, no sé, un rockero, este, una, algún, amigo <risa> de, algún amigo de Jimi Hendrix ponele. Le falta la guitarra nada más. Después los otros no, no tanto el pelo más largo, ya rostros más introspectivos, que esto que el otro, pero son eh, personas que se van concatenando, que van pensando e intentando ir haciendo un resumen de, en definitiva, qué cuernos somos las personas. Exactamente, bueno, y así uno puede encontrar diferentes, ¿no? D diferentes miradas mm. eh, o diferentes definiciones de, de lo Exacto. humano. Sí. Mm yendo al, al, no sé, al cristianismo, por ejemplo, que, que plantea al ser humano a imagen y semejanza de, de Dios eh, y, y distingue entre el alma y el cuerpo, bueno, ahí hay ahí una definición del ser humano. La cuestión es que la definición del ser humano también lo limita, lo categoriza y le marca bueno para qué está también, no cuál es su finalidad en el mundo, cuál es el sentido de su existencia, ¿No? eh, cuál es su lugar en el cosmos. Justamente... Casi toda la, la filosofía opera de esa manera, planteando primero una esencia del ser humano. ¿Qué es lo que va a plantear el, el existencialismo en esta famosa frase de Sartre? Bueno, que justamente lo primordial no es la esencia, no hay esa definición de la naturaleza humana, porque el ser humano ante todo y primero es existencia. Es decir, que primero existe y después se define. Y eso ya es, bueno, una inversión completa prácticamente de cómo se había pensado hasta ese momento la, la cuestión de, de la vida humana. Aparte, si no, ex, si no existo yo, supóngase, en este momento yo desaparezco, es decir, todas las cosas que comprendan a, a mi vida, sufrimiento, alegría, tristeza, ansias, no está, no está en ninguna categoría. Y también al no estar no, no hay forma de adivinar qué, porque no está, no existe. ¿Entendés? No, no se deriva absolutamente nada. Entonces, obvio, va, perdón por la palabra obvio, porque no es así, porque si no me pongo como por arriba de todos los sí. filósofos. Entonces uno sí. piensa que, tiene, que tendría cierta lógica, al menos para mí, es decir, primero me doy cuenta que existo, por eso aquel que dijo pienso, luego existo. Entonces es consciente de su existencia y empieza a, de, claro. a desgranar y a ver cosas. Claro, pero esto está muy bien. Ahí dijiste, ¿no? como decía Descartes, pienso lo que existo. No, no, no, no, no, no. Eh, al revés, primero existís, después pensás. No, Justamente. yo digo... No, no, pero digo, es como que ¿qué le contestaría? ¿Por qué? Claro. Porque Descartes diría que la esencia del ser humano es el pensamiento. O sea, lo que define al ser humano es el pensamiento. No, mira, primero existís, después viene todo lo demás. Yo creo que una cosa complementaria a la otra. Creo que me parece que cuando uno dice pienso, luego existo, creo que es, es una cosa introspectiva donde, una, donde uno se hace cargo realmente de su propia existencia sí, porque está sí, pensando. Sí, Obviamente sí. primero tenés que estar. Bueno. <risa> primero tenés que estar. <risa> es así. Sino ¿qué es lo que va a pensar? ¿Entendés? Eh... ¿Qué lío con esto estoy pensando? Se me fue que un día lo van a tener que tocar ellos, que es el tema de la inteligencia artificial. Qué lindo bueno, lío ese, ¿eh? Qué lindo lío ese. ¿eh? Sí, el otro día justo estaba viendo un video sobre el tema de la inteligencia artificial. Pero bueno, lo, Dale, lo, lo, lo, lo, lo pensamos otra cosa. No soy experto, pero... Pues, ¿sí, y, ¿Y cómo se va a sentir la máquina? ¿Se va a preguntar la máquina en un algoritmo esto mismo? No, esa es la, la gran pregunta. Las máquinas se preguntan, bueno. Se hacen preguntas. Veremos, claro. Eh, no eso lo, lo veremos, eso lo, lo, lo veremos. A, alguno te dirá que quizás sí eh, en, el, en el mundo del alto nivel tecnológico de la producción, porque hay una máquina que no se hace la pregunta, pero se da cuenta que algo le falta, y entonces automáticamente le reclama a la otra que, la, que le suministre Claro, bueno, pero es es, digo, es. es otra cosa. ¿Es una pregunta o es un cálculo? Porque es, es, un, es un, cálculo. un pensamiento calculador o es un pensamiento. Eh, meditativo, contemplativo, lo, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Eh, volviendo acá la, a la frase, ¿no? Eh, existencia precede la esencia. Bueno, ¿qué, ¿qué va a plantear justamente? El ser humano, al no tener una esencia, no tiene una naturaleza definida. Y el no tener una naturaleza definida quiere, quiere decir, básicamente para él, que no venimos acá al mundo a cumplir con ninguna finalidad. Es cierto, digo, ¿tenemos un cuerpo biológico? Sí, obvio, no lo vamos a negar. Bien, pero eso no nos define. Eh, ¿Nacemos en una clase social? Por supuesto, pero eso no nos define. ¿Nacemos en una familia, en un país, en, en, en un contexto político? Sí, tenemos todo eso, pero eso no nos, no nos define. Decirlo de vuelta esa frase con la que arrancaste. Nos, no, no venimos para qué, ¿para, no, como que no tenemos un objetivo. No tenemos un objetivo, exactamente. No tenemos un objetivo. Alguien, digo, alguien, por ejemplo, alguien de biología podría decir, bueno, eh, sí, como que no? Instintivamente, el ser humano busca reproducir la especie. Bueno. Y la supervivencia, primero. La supervivencia, bueno. Pero no es algo que esté. No puede decir, existe ese impulso, puede ser, pero no no como instinto digo el ser humano puede justamente elegir no reproducirse claro y puede elegir no sobrevivir también perfectamente puede, digamos puede elegir una chanza política echarse en una reposera Puedo echarse en una reposera puede, puede elegir la autodestrucción de su país yo, claro pero lo <risa> si puede elegir si seguimos en la misma línea si dice. seguimos así <risa> Pero otra vez, fíjate cómo aparecen, digo, cómo aparecen los, los discursos eh, de la naturaleza humana, ¿no? Claro. Eh, se, porque cuando uno discute, por ejemplo, ¿no? Se, se discuten estos temas de, de, de, de la sexualidad. ¿no? Entonces es un lugar donde todo el tiempo te están achacando la naturaleza humana. Sí. Bueno, eh, por, por poner un ejemplo. Pero también en la política dice no, porque la naturaleza humana es así, entonces la política tiene que ser así bueno justamente Sartre, bueno, se está peleando con todo eso el existencialismo se pelea con toda esa esa visión porque lo que plantea es eso no nacemos definidos porque en realidad eh, él lo dice eh, nadie nos crea es decir no somos eh, un objeto si yo ¿No? soy un, no sé, un científico y creo que era un celular. ¿no? Claro. Yo al celular sí le estoy dando una, una esencia, le estoy dando una serie de características que lo hacen ser un teléfono y además le doy una finalidad, porque claro. le, le, le <coughs> constituyo esa finalidad desde afuera. Viene alguien de afuera, crea un objeto, digo cualquier objeto, un vaso. También alguien lo hace pensando, tiene un molde en la cabeza, bueno, voy a crear esto, lo hago. Y eso sí tiene una finalidad. Un objeto está creado para algo. Pero dice él, desde su ateísmo, claramente, dice, bueno, el ser humano no lo creó nadie. Por lo tanto, digo, no hay una mente de un creador que dice vas a venir al mundo para esto. No. Estamos justamente arrojados al mundo. Estamos yectos, ¿no? En estado, eh, en, en estado de arrojo. Lanzados acá, es, es, escupidos al mundo, ¿no? Nos tiraron, acá, pum, caímos, ¿no? Eh, con todo lo... lo, lo lo, lo cruel que puede sonar eso, lo trágico claro. que puede sonar eso, estamos lanzados, arrojados al, al mundo, casi que tirados al vacío. ¿no? Pero de eso se trata la, la existencia. Al no tener un modelo previo, al no tener un molde previo, al no tener un esquema con el que alguien nos haya construido, justamente somos nosotros, nosotras, nosotros los que nos constituimos y nos creamos a partir del existir. Que eso no significa que no tengamos esa especie de, de base previa, esa facticidad, va, va a decir usar esta palabra, que, que es de hecho, que es el, el cuerpo, el contexto y todo lo que quieras. Pero al ser la existencia primero, la clave es siempre la acción, lo que se hace justamente con eh, eso que, que, que nos rodea y que traemos. Básicamente el principio del existencialismo es que el ser humano se hace a sí mismo a partir de la acción. Por lo tanto, el ser humano se da su propia esencia, construye su propia identidad, ¿no? fabrica su propio ser, pero ese ser, esa identidad que se construye, no es ni única ni es definitiva. Es decir, nosotros, podemos decir así, somos los artesanos ¿no? que Moldeamos nuestro propio destino. Nuestro destino que no tiene un no tiene para él otro final más que la muerte, digamos. Eh, no tiene un más allá, no tiene una, una salvación, no, no tiene un, un, un momento de, de, de superación. Pero en ese pequeño trayecto en el que estamos acá, digo, creamos justamente nuestro propio ser y nos damos nuestro propio ser. Creamos nuestra identidad. Esa identidad, esa esencia. Eso que nos define, que por supuesto nunca es total y nunca es cerrado, porque justamente si nos hacemos mediante la, la acción, eh, la, la identidad es algo que se construye permanentemente. Hoy vos podés decir, bueno, vos sos Lucas, sí, soy Lucas, pero eso no, no define todo lo que no, soy. No, vos sos Lucas. Sí, claro. <risa> Yo... eh, digo, eh, pero eso no define, sí, sí, sí. Pero eso no define todo lo que soy. No. Es más, vos ibas a profe de filosofía. Bueno. Pero eso no define todo lo que soy. Y vos puedes enumerar todas mis características que se te puedas encontrar. Cada una, hasta el tamaño de cada célula, la composición Exacto. de cada gen. Y sin embargo, aunque tengas todos esos datos míos, eh, eso no termina de definir lo que, lo que soy. Totalmente. Porque lo que soy siempre es algo que va más allá de los meros hechos. ¿no? Eh, va... Siempre superando esos hechos. ¿no? Lo que yo soy es algo dinámico. ¿Por qué? Porque el, el ser humano se da a sí mismo eh, su, su propia identidad y se da a sí mismo su propio ser justamente a partir de la acción. Vos podés hasta tener todos mis datos y hasta querer predecir todo lo que puedo hacer, ¿no? como este sueño de tener ¿no? toda la, la información disponible. Cambridge, Pero, Cambridge Analytica. Exactamente. Pero aún así el ser humano no se define por todo eso sino que se define por, por su accionar se define por su acción y la acción siempre termina poniéndonos enfrente de la cuestión de la libertad que podemos de, volver más adelante con eso porque, y esto lo hemos tratado en uno de los primeros programas eh, Sartre tenía esa famosa frase de que el ser humano está condenado a ser libre ¿no? porque justamente si no tenemos una naturaleza ni un molde previo en el que estamos sino que nos definimos en la acción, justamente la acción supone que hay una conciencia, un sujeto, una voluntad que está constantemente yendo más allá de los hechos que lo rodean, del objetivo, ¿no? de, del, del facto, de, de la experiencia para proyectarse hacia el futuro. Y en esa proyección uno está siempre superando la situación para crear algo nuevo, algo distinto. Eh, lo escuchaba él con atención y, como siempre me pasa, eh, se me disparaba la palabra inacabado. Me es, encanta esta palabra. Eh, inacabado. Yo decía, pensaba sobre mí, ¿eh? Entonces yo decía, yo mismo soy una persona inacabada. ¿Qué quiere decir? No estoy terminado. Y, y, y, y por ejemplo, tengo 63 años. Eh, Hace cuánto con él. Parece menos, ¿eh? Ay, Oja, ojalá está yo. Buscando, está buscando que le regale algo. Ojalá es el día del niño, el domingo. El día del niño. Ay, <risa> Bueno, lo que quería decir, hace poco menos de tres años yo aprendí a, a manejar este editor de televisión. Soy inacabado, es decir, soy radiólogo, soy editor de diarios y revistas. Ahora me puse a hacer esto. Me encantan, pero. Y hay personas que hacen muchísimo más cosas. Uno ve hasta niños, niñas. Eh, con, con habilidad, donde vos decís, pero se pone a bailar, yo he visto una niña que se puso a bailar, te juro que sé que nunca fue una clase de baile, y hace baile moderno. Y vos decís, pero eso es un paso de baile moderno que no se pasan por la tele. Uno es totalmente inacabado, y creo que los que más creen en esta posición de, de, de, de, de, este, de Juan Pablo Sarte es el poder. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta que permanentemente nos están presionando porque como saben que somos inacabados y que podemos hacer otra cosa, entonces los tipos, el, el hostigamiento tiene que ser permanente porque saben que si ellos aflojan en esa, sobre, sobre esa línea de pensamiento, la gente puede dispararse, de vuelta la, la frase, puede dispararse. Exactamente. O podría dispararse para cualquier lado o hacer cualquier cosa. Por eso... Eh, el, el poder ellos, los poderosos son los más artrianos que, que, que, que deben haber en cuanto a decir, no, tiene razón el francés, eh, será se medio zurdo pero tiene razón por eso hay que eh, constantemente estar ahí intentando ¿no? eh, darnos esa naturaleza bueno, el ser humano es esto, listo esta es la idea del ser humano quédense ahí, porque ya está claro. eh, buscan como limitar o estructurar eso que tiene que ver con el, el ejercicio potencial permanente de, de la libertad entonces sí, sí te, estoy, estoy muy de acuerdo eh, quizás eh, en realidad pasa eso el, el poder lee más a los filósofos que, que, que los oprimidos porque claro. justamente por eso saben cómo, cómo dominarnos ¿no? sí, además hay, eh, alguna vez hablando con, con mi viejo me decía, mira, por suerte el ser humano no es matemática me dice, por suerte me dice, tiene, tiene componentes matemáticos en su pensamiento, pero nunca está definido y nunca podés decir... Él me decía, nunca digas obvio, porque no hay nada obvio en la humanidad. No es obvio que vayas a hacer tal cosa, pues nadie sabe qué es lo que va a hacer tal o cual persona sobre tal situación y me hablaba en historia. Me decía, todo el mundo pensaba que la revolución este, comunista iba a ser en Alemania en aquellas épocas por mm. el desarrollo que había, porque los rusos estaban muertos de hambre y un nivel de, de ignorancia, el analfabetismo terrible. Están totalmente subsumidos por el zar. Sin embargo, el, este, la, la toma de conciencia y, y no bancársela más fue ahí no. y no fue no. en Alemania, que Alemania volcó hacia, hacia una posición... De extrema derecha y luego de antropofagia, se podría sí. decir. ¿no? Bueno, es que tiene que ver con eso, digamos, el, eh, nada está escrito en el fondo, nada está escrito, por más de que uno pueda hacer todas las proyecciones que quiera, puede imaginarse todo lo, lo, lo que supone que, que va a estar, va a venir o puede pasar. La realidad es que en, en el fondo eh, no sabemos nada y me parece que eso es clave. No sabemos nada porque, yendo metafísicamente, ontológicamente claro. hablando, somos la nada, diría Sartre. Somos como la ausencia en el medio del ser. Somos como ese punto hueco que justamente lo, lo, lo podemos llenar de mil maneras, pero nunca se termina de llenar. Y por eso mismo somos inacabados. ¿no? Somos inacabados y también me acordaba ya como para ir redondeando. Para acabar con el Como rama. para terminar de decir, vamos a darle un fin porque nosotros vamos por la rama Quedamos en 30 y nos vamos a ir a 60 al toque. Eh. Eh, el cuento ese de, de, de, de Galeano, que dice que un hombre fue hasta la altura y que vio a toda la humanidad y que eran como pequeños fuegos. Al decir esto, él está describiendo algo medio sartriano, diciendo pueden ser de distintas formas. ¿no? Los fuegos que no enfriaban, sí. eh, los fuegos que no hacían nada, lo que largaban chispas y no pasaba nada. Y después decían aquellos que tienen un fuego intenso que cuando vos estás cerca este, eh, te hacen parpadear. Entonces uno piensa en Sartre como un homenaje a él en la Francia ocupada. Imagínense él, ¿qué podía pensar durante la Francia ocupada? Decir, ¿esto va a durar toda la vida? Régimen opresor, criminal, asesino, torturando gente este, con, con una doble invasión, la invasión alemana y, la, y, la invas y los pretorianos que eran los propios franceses ocupando su propio territorio, sin embargo eh, él y tantos eh, se propusieron hacer otra cosa y, este, y luego se encontraron con lo que quizás en el principio habían dicho esto fue impensado en aquel momento, no iba a suceder pero les amaneció la libertad les amaneció la libertad a los franceses entonces pudieron cantar la marsellesa otra vez y decir: Acá están los hijos de la patria, ¿no es cierto? Así Alonso es. Los el de la patria. Bueno, el, el Galeano era muy sartreano también. Claro. Así que, bueno, ¿te parece que le, le demos un provisorio fin? Porque vamos Dale. a volver la próxima semana. Podemos volver con Sartre si es admitido acá por, sí, por no hay el compañero. Volvemos con Sartre. Seguimos andando un poco en su, en su pensamiento. Y recomiendo leerlo. Si quieren empezar por su filosofía, el existencialismo es un humanismo. Si no, pueden empezar por sus novelas o por sus obras de teatro. Eh, y después, una vez que pasan todo eso, se pueden meter en sus libros de, de filosofía más. más duros y ásperos, ¿no? Pero la verdad que Sartre es alguien que justamente también pensaba la filosofía intentando. No voy a decir la palabra democratizar porque es una palabra como muy, muy de ahora. Pero sí. Eh, llevarla a un público más amplio de lo que estaba acostumbrado. Uh -huh. Así que por eso también fue muy reconocido, también discutido, por supuesto, pero, pero lo, lo supo hacer muy bien. Así que bueno, nos despedimos con esta frase que me gustó, ya que Sartre decía que la existencia de la esencia, como dijo Marcelo, todos somos inacabados, inacabadas, inacabades, y entonces pensemos no como seres inacabados que tenemos mucho por hacer, y que somos libres de elegir. Y nos vemos la próxima. Bueno, gente, nos vemos entonces. Que lo pasen bien, que tengan un buen fin de semana. Y hay que pensar en, en los que somos más grandes, mirando a los más chicos. decir: Hay que trabajar para generarles un mundo donde tengan la posibilidad de ser lo que quieran ser. De construirse, terminan, quieren hacer otra cosa, que hagan esa otra cosa y que vivan como se les antoje y que vivan inacabadamente ¿no? Esa sería la el deseo y, máximo y, y, y también, a ver es porque incluso cuando los más chicos quizás lo tienen más presente pero cuando las personas grandes, adultas también. creen que quizás ya hicieron todo lo que tenían que hacer o que ya están definidas en una posición y nunca hay una definición completa entonces no. por ahí hay que renovar también eso exactamente Mañana me pongo a cambiar, sería otra cosa. ¿Quién lo sabe? Gente, nos vemos la semana que viene. Hasta, Hasta luego. luego. Chao.